En la actividad círculos cuadrados, vamos a dibujar polígonos a través de un objeto, que es un lápiz. El escenario puede estar en blanco perfectamente, es mucho más importante el objeto. El centro del objeto tiene que estar justo en la punta del lápiz, para así dibujar de una forma más o menos realista. ¿Cómo dibujamos, por ejemplo, un polígono regular como es un cuadrado? Vamos a necesitar mover una serie de pasos para tener un lado. Y cuando giramos ya predisponemos al lápiz a dibujar el siguiente lado. Una vez hemos hecho eso con los cuatro lados ya tendremos nuestro cuadrado completo. Hay una forma más sencilla de hacer este cuadrado y es utilizando el bucle repetir. Dado que repetimos cuatro veces las mismas instrucciones podemos utilizar esta construcción para dibujar nuestro cuadrado. El bucle es muy interesante porque con él podremos dibujar también otros polígonos como por ejemplo puede ser un pentágono. Un pentágono tiene cinco lados y aquí la clave será adivinar o resolver cuántos grados hay que girar para tener un pentágono. En este caso serían 72. El problema sería homólogo con un hexágono y 60 grados y podemos continuar haciendo polígonos regulares. Con, este, con esta estructura repetir. También es muy interesante por ejemplo hacer polígonos que no sean regulares como por ejemplo un rectángulo, podemos utilizar tanto bucle repetir como simplemente piezas sueltas De esta forma tendremos una parte de un rectángulo y habría que completar el resto.